años, aquí los recuerdos de la traición, no han sido borrados ni por el terremoto de 1972, ni deshojados en los libros de historia porque en la memoria del pueblo trabajador están grabadas las hazañas libertadoras del general Sandino, te presentamos a continuación, la vida legado y asesinato del general de hombres y mujeres libres ¡Viva Sandino! El 21 de febrero de 1934 quedó escrito con sangre el amor de un nicaragüense por su patria, quien buscando el bienestar del pueblo fue traicionado por cobardes serviles al imperio. Sandino estuvo en las montañas cinco años y medio, combatiendo balazo a balazo contra los gringos, tuvieron la oportunidad de matarlo en el combate. Y la cobardía es esa, pues es decir, no pudieron en el campo de batalla, y le montan una emboscada en tiempos de paz, bajo una presidencia que había suscrito la paz con él y su ejército defensor de la soberanía nacional, viniendo de casa presidencial. Las intervenciones de Estados Unidos a Nicaragua marcaron los deseos del general Augusto C. Sandino de liberar el país. La, la, la, la. la escena del 4 de octubre de 1912 Donde el cuerpo del general Benjamín Celedón Era arrastrado por los marines norteamericanos Impactó en la vida del héroe nacional Quien en esa época apenas tenía 16 años de edad El primer referente que tiene Sandino Es que en su niñez le tocó vivir y conocer las inclemencias este, ...que sufría el pueblo trabajador este, y su propia vida. Luego, digamos, este, vivió en carne propia los vejámenes contra Benjamín Celedón. Y, y eso fue forjando en él, digamos, una convicción de que había que cambiar ese mundo de injusticia... ...y de... ...inclemencia contra nuestro pueblo... ...luego de 1920... ...Sandino viaja a México... ...y es ahí cuando se relaciona con líderes sindicales... ...obreros... ...y militantes socialistas... ...despertando cada vez más su amor... ...por la patria... ...y soberanía nacional... ...cuando va a México... ...entonces... Eh, ...prácticamente... ...ahí... ...se vincula... ...y conoce de de otras formas de lucha y, y también de una frase que le golpeó mucho ¿verdad? que le dijeron que en Nicaragua no habían patriotas ¿verdad? que defendieran el país En mayo de 1926 el general Sandino regresa a Nicaragua y se reincorpora a la guerra en contra de la intervención norteamericana quienes acompañan al general no eran liberales ni conservadores, sino obreros y campesinos quienes lucharon contra la ocupación de Estados Unidos en Nicaragua. La gente que él reclutaba para el ejército eran dominadores del territorio. Habían, había un general que era un zorro del territorio de la Segovia, de Jinotega. Incluso él hizo una alianza con una alianza patriótica con las comunidades indígenas del norte, de, de, de la costa caribe norte, gente que dominaba los ríos, las cañadas. No había rincón de las montañas que no fuera conocido por esta gente. Entonces, el general utiliza todo ese conocimiento para articular precisamente la decisión de no morir, sino sobrevivir y triunfar. Y allá va el general. El 4 de mayo de 1927, Augusto C. Sandino rechaza el Pacto del Espino Negro que pretendía que los nicaragüenses que se oponían a la intervención norteamericana entregaran sus armas. Desde el corazón de la montaña, el general de Hombres y Mujeres Libres no acepta entregar sus armas a las tropas invasoras, sino que decide formar el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. En el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, las mujeres contribuían a la estrategia de guerra de guerrillas que fue implementada y que dio muchas victorias al general Sandino. El papel de las mujeres fue esencial en la lucha contra la intervención norteamericana. Sandino destacó la participación de la telegrafista del pueblo de San Rafael del Norte, Blanca Arauz, heroína nacional con quien se casó un 18 de mayo de 1927. ¡Viva Sandino! Blanquita Arau, desde su telégrafo, la comunicadora, la com del, del ejército defensor de la soberanía nacional, una persona que, que engañaba a los yanques con sus mensajes, les hacía creer que Sandino iba para el norte cuando iba para el sur, o les hacía creer que Sandino iba a atacar tal pueblo y no era cierto, para que ellos se desgastaran. Blanca Arauz, Sandino dice Blanca, su esposa dice, cuando iba a atacar jinotega eh, para liberar a Moncada en la guerra civil, ya Blanquita conocía a Sandino y él con ella definen la estrategia de ataque a jinotega eh, Hay un escrito de Sandino sobre eso. O Entonces sea, no es la telegrafista solamente como, sino que también es la estratega al lado del general. En la época de Sandino se destacan de, de diferente forma la participación de la mujer. Desde que andaba buscando armas... La, unas heroicas mujeres le señalaron donde habían tirado unas armas en un río y las fueron a sacar, otras mujeres se convirtieron en vaquianas, en otras mujeres participaron militarmente y ya no se diga el, el papel heroico de su compañera Blanca Araújo. Ya siendo esposa de Sandino, Blanca Arau se desempeñó como su asistente personal, gerente general de las cooperativas, responsable de las comunicaciones y secretaria del Estado Mayor. El 2 de septiembre de 1927 se constituye el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, que en sus inicios operó en el departamento de Nueva Segovia, al norte de Nicaragua, pero que luego su lucha se expandió por todo el territorio nacional. Llegó a contar con unos 800 hombres, aunque muchos de ellos no siempre tenían armas de fuego, pero sí la firme convicción de su lucha por una patria libre. No fue casualidad que el 21 de febrero asesinaran a nuestro héroe nacional, Augusto C. Sandino pues en esta fecha los esbirros celebraban la fundación de la Guardia Nacional, entrenada y equipada por los invasores de siempre. ¡Prima Santino! Tanto así que el general Somoza García estaba en ese mismo momento, mientras se ejecutaban sus órdenes y las del Estado Mayor de la Guardia Nacional, que habían firmado el pacto de sangre que se llama, estaba en el cuartel de la Guardia, en la parte de la Loma, donde había un cuartel de la Guardia, Escuchando un recital de poesía De un artista internacional que había invitado a la Guardia Para conmemorar su fundación Su celebración que habrá sido tal vez La los primeros, o tres años de fundación de la Guardia Él estaba escuchando a una poetisa Imagínate tú, qué manipulación más terrible Para el arte, ¿verdad? También, mientras abajo Unas cuadras abajo, sus hombres estaban Haciendo una orden, cumpliendo una orden Que era capturar a Sandino Separar a los generales de los civiles Llevarse a Sandino hacia un hacia la hacienda de uno de los coroneles de la Guardia Nacional. Viva La gesta, el pensamiento y la magnitud histórica del general Sandino perduran en la memoria de todos y todas los que amamos esta patria. Siempre hay cosas nuevas de contar del general Sandino. Siempre se da cuenta uno de que el general Sandino es un hombre de otra dimensión. Un hombre que fue asesinado, fue traicionado y fue olvidado y hasta prohibido en mucho tiempo. Y sin embargo, desde el fondo del olvido, regresó, se multiplicó y se quedó. Él se pone a la cabeza ¿verdad? para que el pueblo de Nicaragua despierte tenga fe, tenga esperanza y con su ejemplo siga adelante. Entonces prácticamente este, el general Sandino es y será por todos los tiempos, porque de generación en generación se va transmitiendo esos valores, esos principios que él enarboló para que Nicaragua sea libre, soberana e independiente. <risa> Los yankees no pudieron derrotar a Sandino, entonces decidieron retirarse de Nicaragua. Y consta ahí, allá en el Pentágono, con en la historia, la derrota que sufrieron los yankees aquí en Nicaragua. Ahora que es de día, la libertad impera. Vivamos bien unidos en solo una bandera. Ahí viene el sol.